Y así se ha generado y se cubre con cualquier tipo de textura eh, nuestro polígono cerrado. Otra opción, como habíamos mencionado, es seleccionar un polígono cerrado y completarlo con algún patrón, no con un relleno sólido. ¿sí? Con algún patrón eh, de los varios que hay eh, precargados o predefinidos. Sí, lo que puede suceder es que de acuerdo al, a la forma eh, de trabajo, nosotros hayamos elegido algún tipo de eh, eh, unidades que no estén muy eh, en concordancia con las unidades de nuestro patrón. Eh, y suele suceder que si elegimos, por ejemplo, algún patrón como este, cuando lo damos, ok, para que se seleccione y se complete, se ve como muy eh, grande. ¿sí? Eh, si esto sucediera, tendremos que cambiar la escala del patrón. Pero suele ser en LibreCAD una, un recurso bastante difícil, digamos un, un cambio bastante difícil de implementar por este tema de la incompatibilidad de unidades de los patrones con las unidades de dibujo. Si esto sucediera tenemos que hacer doble clic, borramos directamente la, la textura, volvemos a seleccionar el, el polígono y cambiamos a lo mejor la escala, ahí lo volvemos a hacer para poder completar y eh, podemos eh, ver que si elegimos a lo mejor eh, la mitad de la escala de visualización del patrón que tenemos. Eh, hasta que le damos OK y se aplica, cambia, pero eh, es gradual el cambio y muchas veces no se visualiza eh, como esperamos y no queda bien aplicado. Por eso es eh, un recurso que hay que usar eh, probando y eligiendo con cuál nuestro polígono eh, queda mejor.